Bienvenido Acuario, mi nombre es Ana Cristina y te doy la bienvenida a este tu espacio de Bio Oráculo El día de hoy vamos a ver cómo está tu energía para las primeras semanas de julio Un mes con mucha energía, con muchos cambios Hay muchas, hay muchas sorpresas para ti, también vamos a ver ¿Qué chakra se encuentra un poco bloqueado y que requiere liberar esta energía para que puedas tener un equilibrio entre tu mente, tu cuerpo y tu espíritu? Entonces yo te invito, vamos a ponernos en disposición, vamos a darle la bienvenida a nuestros ángeles, arcángeles y principalmente a Dios para que a través de Él te lleguen todos estos mensajes y sea una guía de amor. Te invito también a que me regales un like, que te suscribas y actives esa campanita para que te puedan llegar. Todas las notificaciones, porque seguramente hay mucho material que a tu alma le resonará. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver. Primero, te voy a decir, el arcángel que estará contigo en estas dos semanas es el arcángel Chamuel. Con su rayo de luz rosa te cubrirá. Entonces, no dudes en ningún momento de llamarlo y de solicitarle su ayuda. Entonces, vamos a ver qué chakra se encuentra atorado, le pedimos la guía a tu ángel para que nos diga en dónde requiere liberarse esta energía ok me dice que el chakra que se encuentra un poco atorado es el chakra raíz se llama muladhara, eh, su ubicación es el coxis, en la base de la espina dorsal su color es el rojo su función es de supervivencia, vitalidad física, creatividad. Quizás estás... Los voy a poner acá para que los puedas observar. Eh, quizás estás observando o estás teniendo problemas en los riñones, eh, en tu espalda, en la espina dorsal, en la columna vertebral. Quizás dolores con las piernas y huesos. Entonces, vamos a ver el por qué estás teniendo... Eh, quizás estos, estos detalles y vamos a ver qué es la guía que sigue para poder liberarla ¿ok? entonces yo te recuerdo que esta es una tirada general probablemente algunas cosas sí resuenen yo te invito a que tomes y absorbas lo que más resuena, aquello que no simplemente déjalo pasar y fluimos ¿ok? entonces yo te voy a acomodar aquí para que puedas ver tu nombre y vamos a ver qué es lo que te dice el oráculo perfecto, no te preocupes si no ves bien las cartitas, ahorita las acomodamos para que las puedas observar, ¿ok? Mira, principalmente te dice que no te sientas solo, no te sientas abandonado, pues nunca lo has estado, la energía divina o como tú le quieras llamar, Dios, ángeles, arcángeles, en todo momento te tienen sostenido, entonces, la idea de que estás solo es solo una ilusión. Permítete tener esta conexión con ellos. Precisamente tu arcángel es del amor incondicional. Entonces, llámalo y él te cubrirá y comenzarás a sentir su calor. Te dice que dejes ya el pasado y dejes de planear el futuro. Que te enfoques en tu presente. Cuando realizas esto, eh, estás... Estás en ego porque no, no te estás ubicando en tu presente. Entonces no estás viviendo lo que la vida te está presentando en este momento. También es necesario salir de estos pensamientos. Estás teniendo pensamientos de angustia, de preocupación, del deber ser. Y hoy la guía es libéralos. Deja, deja de depender de situaciones, de personas o de cosas. Y fíjate, tu arcángel, que es eh, amor incondicional, es momento de que te des ese amor hacia ti. Que comprendas que, que no requieres aferrarte a nada para cubrir esos espacios. Que con que tengas esta conexión contigo, con él y el universo, comenzarás a elevar tu frecuencia. Eh, también te dicen que estás teniendo resistencia, que no estás teniendo fe... Mira, el mensaje es muy, muy claro. Te salieron estas dos cartas. Las voy a poner aquí para que las puedas observar. Esta carta es clarísima. Te dice, ten confianza y fe. Ten certeza de que la situación que estés viviendo en este momento es perfecta para tu proceso de sanación. No lo dudes. Pero... No estás teniendo esta conexión, entonces por ratos tienes miedo, angustia. Y hoy te dice con amor, Dios y, y tu arcángel, que no tengas miedo, que están contigo. Que te permitas tener esta conexión con la fuente. Bueno, ¿qué es la fuente? La fuente es Dios, el universo, como tú le quieras llamar. Cuando tú mantengas esta conexión así como está en la imagen... Sentirás esta expansión de amor y será maravilloso porque comenzarás a sentir, a fluir y todas esas ideas e ilusiones comenzarán a desvanecerse. Empezarás a remembrar que el sufrimiento es solo una ilusión y que esta vida vienes a vivirla y a experimentarla al máximo. Te dicen que dejes de reprimir tus emociones. Quizás estás con esta idea de que Llorar es para débiles, eh, sentir miedo es de cobardes, y, y, y todos estos juicios y etiquetas que tú solito te pones, hoy acepta esas emociones, suéltalas, siéntelas, que es lo más importante, y luego fluye, fluye, no te quedes estancado. Agradece la situación en la que estés o lo que estés sintiendo en ese momento y después entrégaselo al Espíritu Santo y fluye. Te dicen también que aparte de, de, de, que, de que sueltes y que no reprimas absolutamente nada, que te permitas disfrutar la vida. Deja de posponer. Es momento de accionar. El hecho de que estés el día de hoy aquí escuchando este mensaje es porque tu alma te está haciendo un llamado. Y es un llamado a, al despertar. Entonces, deja de posponer, acciona. Tarde o temprano tendrás que tomar esta decisión. Entonces, eh, también te dicen que esta, esta carta también puede ser relacionado en cuestión de lo económico eh, si por ahí estás teniendo alguna duda, es momento de accionar, de hacer esos movimientos que, que te dice tu alma, porque acuérdate que esta es una guía general. Entonces, eh, este, es un, este es un sí de, de ya, de acciona, de escucha tu alma. También te dice que te abras a vivir, que el arte de vivir es maravilloso. Si tú eh, comienzas a observar lo simple de la vida, y dejas a un lado esas complicaciones y todo, todo esto que va como una, oh, se me vino la palabra, como si fuera una telaraña y simplemente te enfocas en el rocío de las, de las hojas, de un amanecer, eh, el canto de las aves, es bonito porque en todo momento te están hablando, el universo te habla, tus ángeles te hablan, entonces permítete sentir, ábrete a sentir y te dicen que no te exijas que vayas a tu tiempo que cuando tú te das tu espacio se la das a los demás entonces tranquilo tranquila el proceso en el que vas y en el ritmo que vas es perfecto no te autoexijas. simplemente ve escuchando a tu alma cada que tú la escuches y estés en conexión con ella los mensajes llegarán más claros, más fuertes y la guía estará ahí. Todo es cuestión de que te decidas. Recuerda que tú tienes el libre albedrío y decides si seguir en el camino del sufrimiento, de la oscuridad, o en el camino de la luz, donde hay árboles, donde hay flores y donde hay paz. Yo elegiría ese camino entonces seamos luz, seamos amor cuando tú comiences a, a sacar estas emociones vas a comenzar a liberar este chakra y esta energía se, se desbloqueará y comenzará a fluir si estás presentando esos dolores eh, en la espalda es, estás cargando lastres, deja de cargar eso, deja de... De tener esos pensamientos y simplemente suéltalos y fluye. Te voy a dar tu mensaje de Arcángeles, que es la última guía y es el siguiente paso para estas dos semanas. Entonces, tu número es... Ok, perfecto. Tu número es el 24. Puedes en este momento cerrar tus ojitos abrir tu corazón para recibir este mensaje. Escucha, autosánate. Hoy las energías del universo y la tierra están más conectadas de lo usual contigo y ello facilita la apertura de tu corazón y los bloqueos que antes obstaculizaban el fluir natural de los sentimientos. Empezarán a a desaparecer. Permite que tus sentimientos fluyan, ábrete a las bendiciones del universo y deja que a través de ti se extiendan hacia todo lo que te rodea. Sana tu corazón a través del espíritu en libertad que yace en ti. Deja que el equilibrio vuelva de nuevo a tu vida. Es un proceso de activación y sanación de hace tiempo. Verás cómo saldrás victorioso y renovado de todas tus pruebas. Recuerda que está en ti escoger vivir en el conflicto o en la paz. La llave está dentro de ti. Yo te dejo con este maravilloso mensaje. Agradezco que hayas estado el día de hoy conmigo. Te invito a que me regales un like, que te suscribas, que actives esa campanita y lo más importante, que me dejes tus mensajes aquí abajo. Para mí es muy importante poder leerte y saber de tu proceso de sanación, porque si sanas tú, sano yo. Seamos más en esta comunidad de amor. Que tengas un bendecido día. Gracias.